Buenas gracias por estar acompañándonos del otro lado. En este momento vamos a dar inicio a una, una invitación con dos amigos de la casa: Marc Bárbara Gullalleva. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Hola. <risa> Hola, sí. O sea, he dicho. Seguro que sé, sí, esta tarde, eh, pero creo que no. Para <risa> allá es de noche, ¿no? Bueno. Eh, Nada, voy a dar un muy breve contexto a, a todos los que están escuchando del otro lado. Mar y, y Bárbara han estado, por suerte, los conocieron un curso con, a, a Mar eh, de Visualización de Datos en el Espacio Público, organizado por el Centro Cultural de España en Córdoba, como por 2015, creo. Eh, fue muy interesante esa experiencia y que, por suerte, por la generosidad de Mar, por, por estar siempre dispuestos a conocer más y compartir, que fueron generando otros lazos que hicieron que sigamos ahora en el 2021, conociendo qué es lo que pasa en el contexto europeo, a través de las alianzas que ellos fueron generando. Muchas de las personas que están en este festival las hemos conocido gracias a Mar y Bárbara. Así que, primero, como ese agradecimiento por la constante generosidad. Y ahora quisiera pasar a, a lo concreto de este encuentro, de conocer eh, el trabajo que vienen haciendo Mar y Bárbara dentro de la curaduría de este año, eh, pensada en paisajes, eso es evidente el trabajo que vienen realizando ellos en torno a esto y así que por eso nos gustaba, en parte continuando la invitación que hemos hecho para que generen una hora específica para el festival que hicieron junto con Cecilia Castro en torno al paisaje de Buenos Aires durante la pandemia, así que sin mucha más explicación quisiera nada, darles bienvenida y compartirles el espacio para que puedan compartir un poco qué ha sido su trabajo en estos últimos años y su relación con el paisaje. Eh, gracias por, por la invitación. Sí, la verdad que es un tema que, aunque no lo teníamos tan presente, que está tan presente en nuestra, en nuestra obra, eh, luego revisando y, y dándonos cuenta también por tu invitación cuando estuviste haciendo el, el, la temática del festival y nos empezaste a hablar de, y surgió la idea de esta nueva pieza, eh, cómo de presente está en, en nuestras obras y es lo, que, es lo que vamos a explicar hoy en, en la presentación. Y, y vamos a ir abordándolo. Eh, voy a compartir mi pantalla. Um, va a hacer una cosa rara ahora, pero vamos a ir aquí. Ah, sí, Perdón, voy a llevar la primera presentación. Eh, le hemos titulado la presentación Synthetic Landscapes. Um, con esta idea de que son paisajes sintéticos, que son paisajes de, de la, muchos de la era digital, eh, inspirados en, en, en el paisaje, pero generados uh, con tecnología digital, uh, con distintos métodos. Bueno, eh, bueno, los proyectos que vamos a ense enseñar van a explicar uh, más sobre el concepto Uh, synthetic Landscapes, que, que nos inspiró uh, también el tema, tema de festival. Uh, bueno, empezando con, con Wikipedia, uh, la inspiración, uh, yo creo que hemos pasado dos, 2011 uh, o 12, uh, donde uh, hemos como realizado más fuerte que hay, hay unos uh, paisajes uh, invisibles, uh, paisajes o capas incluso de información que también se puede traducir a, a comunicación y, y cultura también y opiniones y, y tensiones. Esto esto que veis en, en las dos imágenes son uh, nombres de, de wifis eh, es, son ilustraciones que era un, un artículo eh, de The Guardian que, que de hecho fue la inspiración para las piezas de Wikipedia que ahora vamos a, a, a enseña sí, enseñar. Eh, bueno, aquí eh, ellos han descubierto que la, la gente eh, suele eh, nombrar su bicis eh, eh, a, a cuestiones también eh, que ocurren en política. Por ejemplo, eh, cuando eran cuando han elegido obama segunda vez eh, estaban mirando varias regiones y se podría eh, ver eh, por bicis si son pro obama eh, o, eh, o pro eh, clinton y en, y en argentina y poniendo ejemplo también en argentina eh, y creo que era la primera selección que se presentaba cristina eh, y, y, y bueno, describía cómo eh, mucha gente había cambiado el nombre del, del Wi-Fi y de hecho esto fue la inspiración para hacer este proyecto que básicamente usa una app de, de móvil, eh, que normalmente lo, lo usamos en una tablet pero también se puede usar en un, en un móvil eh, normal, en un celular eh, y lo que hacemos es capturar los wi de la ciudad, a, nuevamente a pie o en bicicleta eh, y, y, por, y, y os pensaréis por qué hablamos de, de paisajes. Porque nosotros creemos que es un nuevo sistema de hacer fotografía, porque hace la fotografía de, de la capa invisible de, de la ciudad, de los wifis. Entendiendo el wifi como un sistema de comunicación de corto alcance, eh, de unos metros, pero que, aunque sea. Tiene estos. Um, limitantes, que es el, el, el digamos la distancia que se puede conseguir, um, la, aún así la gente lo usa y pone mensajes políticos, mensajes racistas, mensajes de, eh, divertidos, um, proteccionistas Proteccionistas como no me robes el wifi o um, hacker Trojan virus. Um, y bueno, lo que hacemos es hacer una, una visita a la ciudad, en este caso es Tallinn, a la imagen de Tallinn, cuando hicimos la Wikipedia de Tallinn, pero también en el 2019 eh, colaboramos con Christian, hicimos casi, era antes pre, pre pandemia pero ya producimos la obra a distancia como si estuviéramos prediciendo el futuro. Um, y se, produc se producimos, bueno, ese es el de, el de Tallinn, el, el libro de Tallinn, y producimos estos tochos que eh, son los uh, son las, la, los paisajes del wifi de, de, de Buenos Aires justo antes de las últimas elecciones y, y creo que el momento fue estratégico y, y magnífico porque digamos que siempre habíamos querido hacerlo en Buenos Aires también por, por esta aspiración inicial que, que, que hemos explicado y uh, además conseguimos hacerlo en el look más parecido a lo que siempre habíamos querido que fuera como inspirado en el listín telefónico para que os hagáis una idea no se ve las páginas de, del libro los, los libros eh, tienen un listado de, de los wifi la geolocalización um, y luego la precisión del, del gps um, y quiere y se inspira también en los, los listines telefónicos una, un, un objeto que solía estar en las casas um, y ha desaparecido y por el tema digital, entonces es como divertido este, este um, contrasentido, ¿no? De que estamos capturando wi que es lo nuevo de lo digital, y volvemos a hacer libros que era lo anterior, porque estamos inspirándonos en, en, el, en ese distinto telefónico y, y entendiendo que los wifis que podrían ser también los teléfonos. Eh, y la otra cosa que nos interesa mucho es esta idea de leer entre líneas este libro, porque se tiene que leer entre líneas, porque hay muchos wifis que la gente no cambia pero hay luego los que la gente ha cambiado entonces tú tienes que ir como navegando de una manera casi rizomática en, en, en el libro y, y encontrando pues estos estos tesoritos de, de nombres cambiados que te dan pues distintas pequeñas informaciones pues de lo que está pasando en esa ciudad de de quién hay viviendo en esa ciudad y es es como una especie de, de lugar rico con una cosa tan simple como son los pocos caracteres que les puede, le puedes dar el nombre de un... De... Sí, también como está hecho el libre es, es como, como paisajes, eh, están cambiando también en los eh, eh, libros e eh, información, está cambiando porque... Uh, nosotros hemos hecho el libro, pero uh, hemos escrito solo uh, la introdu introducción. Uh, es procesos uh, participativos e incluso post-participativos. Um, los, uh, los voluntarios nos han uh, ayudado a escanear uh, el Buenos Aires, uh, yendo y recogiendo los VIFIs. Y bueno, eh, la gente que de quién eh, bicis son y, y, y qué mensajes eh, dejan, eh, ni saben qué son dentro. Es, eh, es como un poquito, eh, como rimirando cultura floner eh, incluso, eh, que, que, que se puede hacer eh, bastantes eh, conexiones. Pero siempre también... Eh, eh, nosotros hablamos eh, sobre paisajes sintéticos que, que muchas veces nos, son estas capas o paisajes invisibles que, que no podemos ver con, eh, con ojo eh, desnudo, digamos así, eh, pero nos gusta hacer estos procesos detrás eh, visibles y también tangibles. Ah, por eso también eh, yo creo que es, hemos creado el, el, el libro, no, no es un web. Y, y bueno, deciros que si alguien está interesado, justo en la tienda de PlusCode está disponible y creo que para nosotros es una joya uh, del de libro, estamos súper contentos eh, y, y nos encanta siempre enseñarnos a, a todo el mundo que, que podemos. Eh, ahora pasaremos a un, a un proyecto anterior, uh, es una instalación interactiva que hicimos en 2015, que se llama Tree of Hands, eh, que de alguna manera también trabaja de otra manera el, el paisaje, quizá incluso de una manera mucho más tradicional. Eh, es, un, es un paisaje hecho sintético generado con, uh, a tiempo real con, un, con 3GS. Es un engine de 3D uh, para JavaScript que puedes generar uh, espacios 3D. Y, y básicamente, como veis, es como un paisaje posapocalíptico con, ¿Ay? con, con no, agua. Bárbara me... acaba de cambiarme. Pero quería sí, poner soy... el vídeo. <risa> ok, ya, ya, toma. Eh, eh, si, si veis, está como inundado. Eh. Espera. Un momento. Es que a la izquierda, no me Um, bueno, Bárbara, voy a, voy a volver ahí un momento, voy a volver al, al... básicamente eh, veis que hay un, un árbol en el medio y que hay como un, un, un paisaje medio hundido con agua y básicamente pues es, es un paisaje apocalíptico eh, donde tiene ya veis Varias cosas abandonadas, como un, un coche, un, una tubería que no se sabe de qué es, y por detrás se ve, claro, es una ala de un avión que está también hundido. Bueno, básicamente todos los uh, miedos uh, uh, que hay y que, que prevén. Este viene otra vez, como se habla también de longing, como uh, uh, longing for. Um, Uh, for romantic landscape que, que bueno con antropocene también se, se puede uh, desaparecer uh, que hay y imagen parece que es, que es un vídeo pero es obra generativa porque uh, cuando acercas tú ves que las nubes uh, se mueven y, y agua también e incluso tiene este elemento interactivo uh, y, tiene la luz dentro donde entonces captura, captura la coreografía del, del mano que, que traslada a las, bueno, hojas-manos. Es, <ríe> es, de... es un árbol muy, en medio de la, esta escena hay un árbol un poco misterioso que tiene manos en, en, al final. Esto sería como ya, okay. eh, como si un árbol ha mutado entre, entre árbol y, y persona. Eh, bueno entre árbol y animal y, y entonces eh, si pones la mano en, en la instalación lo que estás haciendo es moviendo tu mano pero luego los movimientos que has hecho en, esa, en, en ese momento bueno mientras tú estás con la mano eh, está en tiempo real la mano y cuando te vas todos los movimientos que has hecho en la instalación se quedan grabados y, y se queda moviendo la mano en, en la posición del árbol donde eh, has estado. Um, se queda ahí grabado y todos los manos que hay en el árbol son movimientos de gente que ha pasado a, en la instalación. Quizá ahora sí, se entiende más. Cuando estás tú con la mano, pues tu, tu hoja, tu mano está como iluminada. Creo que es, queda claro, ¿no? Sí. Pues volveremos bueno, a la presentación. El, el siguiente pieza que, que queríamos mostrar es uh, Neural Landscapes. Es un vídeo en, en VR, en 360, que mmm, trabajamos con un concepto que es, eh, bueno, nos invitó el, el Museo de, de Historia y Cine de, de Estonia eh, y nos invitó para, para intervenir la última sala, bueno, hicieron un cambio en la exposición, es una exposición como permanente del museo y nos dejaron a la última sala de la exposición a, que, que trataba del tema que es eh, Estonia en 100 años. Y entonces um, quisimos trabajar la idea de mucha gente en Estonia um, que vive en la ciudad, viene del campo y aún ahora um, mucha gente que vive en Tallinn tiene familiares que viven en, en su ciudad de origen. Entonces hicimos este, este viaje de, de naturaleza a la ciudad um, y como lo hicimos fue con un, intervenimos un dron bueno, eh, primero es eh, la misma imagen, bueno, eh, eh, bueno, un poquito también comentar que, que no, solo, no solo el viaje era, pero también que cuando nos han hecho preguntas cómo va a estar el paisaje en 100 eh, años, eh, bueno, nuestra como idea futurística y especulativa era que... Eh, que no vamos a necesitar nuestros ojos más, que, que la máquina va, eh, va a ver, eh, la máquina va a estar nuestros ojos básicamente. Y eh, hemos primero grabado entonces paisaje, aquí veis el, el, una un, uh, imagen de, de paisaje sin, sin deep, uh, deep learning, digamos así. Uh, y, y otro era uh, tratado. Entonces nosotros hemos hecho um, uh, un, una imagen perfecta, uh, tres, uh, 360. Sí, bueno, grados, nosotros, uh, nosotros queríamos hacer un, un VR perfecto, que no tuviera uh, cortes, y entonces vimos, uh, estuvimos investigando y vimos que alguien en, en YouTube Haya publicado um, que, bueno, que de alguna manera si juntabas dos 360 podrías, podrías llegar a hacer un, un 360 perfecto y entonces estuvimos um, haciendo nuestro nuestra modificación en un dron para tener dos 360, uno debajo y uno encima y conseguimos, digamos, sacar el dron y tener un 360 perfecto. Y lo, y lo grabamos todo como si fuera una levitación, es decir, todo está grabado a tres metros, como si tú estuvieras en bueno, más, una, o menos tres más o menos tres metros, una visión de, de no la típica visión de dron um, desde arriba del todo, sino sino una visión como un humano, ¿no? de si un humano está como levitando un poco más arriba de lo normal, pero pero no desde desde el cielo para abajo. Y bueno, después eh, teniendo este, digamos, video película de 10 eh, minutos con, uh, con um, uh, ¿qué Deep, Deep Dream, Deep Dream uh, que, que en esa época estaba muy popular. Eh, hemos y tratado con la Frame. Estuvimos, bueno, donde teníamos ya hecho este VR uh, perfecto, lo pasamos por el Deep Dream. Eh, que estuvimos uh, un mes renderizando todos los frames porque era además a lo máximo que se podía generar en esa época que era como unos 3.000 píxeles eh, entonces estuvo una máquina, no, dos máquinas con Titan X uh, uh -huh. renderizando durante un mes eh, todos los frames, eh, porque cada frame tardaba como eh, 15 minutos o sea. Ok, Pasamos a eh, la próxima. Ah. Sí, quizá solo decir que ahora mismo estamos trabajando mucho con inteligencia artificial y, y la pieza anterior, quizás la primera pieza que hicimos con, con inteligencia artificial y Plastic Land es la segunda que, que hicimos con inteligencia artificial y Plastic Land uh, quiere hablar sobre el impacto del plástico sobre el planeta okay. eh, a, a, en todos los estratos que se acaba de, de se, depositándose eh, el, el plástico. Es una instalación uh, de vídeo, como veis, en, en forma de columna, eh, donde hay cuatro entrenamientos. Eh, el, el de más arriba son montañas de, de basura eh, o también a veces llamados vertederos. Eh, el, el de el segundo más arriba es eh, plástico encima del agua. El, el tercero es plástico debajo del agua, y el último son uh, plastic glomerates que son eh, oh, son piedras que bueno, están eh, nuevos fósiles. Digamos sí, así, son piedras que tiene que son mitad piedra, mitad plástico, y que se han hecho con la presión del, del mar. Son estas piezas de conglomerado que no se generan con miles de años, sino se generan por la presión del agua y luego muchas veces emergen en, en las playas. Sí, eh, sí. tenemos también eh, vídeo de proceso que es eh, bastante. Eh, no se sé el el, el, ver, el no, no. Ahora vídeo de entrevista. Ah, pues eh, lo sacamos. Ah, pues, sí. Sin querer. Okay. Bueno, esto es lo que, lo que explicaba de las montañas de basura, imágenes de plástico y... De... No, pues cambiar otro? Ah, ah, no. Ahí ah, es este, perdón. Yo creo que es interesante porque explica también... Ah, es que... Sí. ¿Lo pongo? Bien. Yeah. We are artist yeah. duo. Bárbara. Mar. Uh, we have been working together since 2009. Uh, we are uh, mostly like uh, dealing in our know, artistic work with post-digital age, like how technology has shaped our uh, society. And also we like to combine uh, contemporary high-tech uh, tools with really like traditional uh, craft. We try to come up with concepts that talks about our society and the problems that, the, especially with the digital era, we try to underline how technology affects us and how um, we can show it with our art pieces. Many of our works, uh, we address also audience. So it's really often our works are interactive or participative or even post-participative as, uh, as kind of the term I'm investigating in my uh, research work. We have been looking for ways how we could talk in our uh, works about this problem. Yes, because it's something really perverse. There is a lot of ways just from one-time use, and, and, and, and that's... It seems some kind of um, luxury as a society that we can actually generate so much waste for five minutes or 10 minutes or 30 minutes, like meal, and then you see this ball of things that we, we actually send to the bin. <laughs> Our uh, project for um, uh, Waste Art is uh, Plastic Land. In the end, it's a series of videos, which is uh, totally like unseen images uh, created uh, by the machine. The sculpture, it, it has like the four videos um, in a kind of a totem. The images of the video, they're quite uh, frenetic. Is this is the images that are generating while it's being trained. Means in a way is an evolution of, of progress during the training. You can see like this because it's actually like this generating and recognizing different images of this Anthropocene that we, these different categories that we mentioned it uh, plastic, upper the sea, under the sea, plastic glomerates, and mountains of garbage. The images they go variating. With the training evolution of the of the algorithm of the artificial intelligence, I think it's aesthetically quite pleasant that really the plastic in a way or the rubbish becomes even kind of a beautiful thing. But but then when you start to think about this, what it is actually behind, it turns around to be a not so beautiful thing anymore. Ahí okay, también se podría ver un poquito el proceso Sí, también decir que esto lo hicimos en una residencia en, en, en mox un, un centro de residencias en, en Estonia y que te, era un proyecto que trataba sobre eh, basura. la basura y entonces, um, por ejemplo, bueno, las, las pantallas que usamos eran recicladas um, eh, y, y el concepto de la idea viene, viene por, por eso uh -huh. Sí, bueno, no, también hemos utilizado inteligencia ar artificial un poquito uh, para, para hablar uh, impacto uh, o, o coste de tecnología uh, en nivel ecología. Uh, una otra obra que, que trabajamos sobre el paisaje eh, y también de una forma un poco... Eh, Irónica, es eh, Sunday Painter, el, el pintor de domingo. Eh, bueno, seguro que todo el mundo es, que es artista trabajando en tecnología le habrá pasado, a nosotros nos pasa muy a menudo, que en el momento que decimos que somos artistas, um, todo el mundo nos pregunta qué pintamos o cómo pintamos. Eh, y luego ese momento así como un poco eh, tenso cuando le dices, no, es que no, nuevamente no pintamos nada porque no sabemos mucho pintar. Eh, y decidimos hacer este, este proyecto en, en honor a, a todas las veces que nos han preguntado qué pintamos. Eh, de... Sí, bueno, yo tengo un poquito de otra versión, pero... <risa> <risa> eh, porque también idea venía de, nos han invitado a residencia en sur de Estonia, donde hay eh, paisajes, digamos, de pintar, cuando miras y te entra mucho ganas coger eh, pincel, y, y bueno, como siempre digo, paisaje es algo muy romántico y clásico, y, y esto normalmente también es muy clásico para, para pintores del domingo. <risa> bueno, luego me acuerdo que en esa época, uh, nosotros donde tenemos el estudio aquí en Tallinn, eh, había, había un evento que estuvo hospedado cerca de nuestro estudio durante un tiempo que era eh, drink and draw, o así, uh -huh. y, y veíamos mucha gente que venía a pintar, uh, bueno, era un evento que, daba, que era cerveza y pintar, y, y venían muchos pintores eh, un día a la semana, que se hacía esto, y, y me acuerdo pues esto, que tenían eh, en modelos y, y, y pintaban y tal, y, y yo creo que fue también la época esa. Y, y... No, era después, esa Uh, pero pero igual uh, y uh, nosotros hemos pensado uh, bueno hacer un, un robot que pinta pero claro uh, hemos hecho un plotter pero después uh, hay que enseñar cómo pintar y y sí que hemos uh, acabado dibujar porque el, el, el nuestro sunday painter estaba copiando a nosotros uh, bueno en realidad era divertido porque había Divertido operar con errores y colaborar con la máquina, porque nos ha roto eh, axis Z, Z y, y bueno, se, se pintaba con una línea continua y estuvimos poniendo pintura, pero no... Yo estaba poniendo más pintura mientras estaba dibujando, porque, porque no sabía cómo coger agua pero era también interesante como público se iba imaginando si, si pasan por ahí se, se quedan en, en, en papel y tal pero, pero en realidad es esto que, que nuestro Sunday Painter estaba copiando y recopiando eh, a nosotros mismos pero también siempre salía bastante única, o copia única porque porque era tan caótico el, y, el toda esta Y después eh, seguro que era, bueno, es uno de esos proyectos que nos gusta hacer en verano y para que salgan de para salir también de, de, de, del estudio y estar fuera y estar en, en otro en, en la naturaleza, entonces sí. era como algo perfecto sí. para poder y eh, sí, bueno pues podemos ir a algún lado y ponemos esto y sí, hacemos... pero nosotros hemos pasado muy bien y, y otra vez hemos entendido nosotros otra vez que, que siempre eh, nos preguntan a veces y, y dónde está autor vosotros o tecnolo, tecnología, y, y, y bueno, yo siempre digo que esta pregunta para mí no es muy interesante, porque claro, ¿qué, qué hace tecnología sin, sin autor? Pues nada, <ríe> es, y, y aquí es, es eh, lo mismo, yo creo que nuestra imaginación eh, adelanta muchas cosas, es como, eh, nosotros hemos pensado que vamos a hacer una máquina que va a pintar para nosotros, pero bueno, Acabamos de dibujar para la máquina y máquina copiando a nosotros y, y, y el público igual, eh, pensando allá que, que es AI y e interactivo y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces eh, es también eh, a veces interesante cuánto damos patronismo a la tecnología. ¿Y cuánta, cuánta imaginación pone la gente cuando ve un, un, un robot pintar? Pues te explicaban ahí, ay, sí, porque esto... Y, bueno. bueno, nosotros hemos quedado escuchando, y, está bien. Eh, pero pasamos ya al, al otro... Sí, bueno, ahora veis paisajes eh, súper... Um, bonitos, bonitos como de verdad, ya sé que, que esta palabra en arte no se puede utilizar, pero por eso es, es muy en este sentido, eh, esta idea, idea clásico kitsch, digamos así. Y no, no sé, eh, hemos eh, hecho también utilizando este clásico como se llama? Este? Un caballete. ¿eh? Caballete y este como... Toque robótico, esta tensión entre muy como naturaleza casi salvaje y, y, y algo numérico, no sé, tiene una resonancia entre ellos. Sí. Además un caballete que, que diseñé yo así rápido y lo hice yo y luego venían los pintores y me preguntaban que si hacía para vender. Entonces, fue muy divertido. Sí, aquí es el uh, ah, proceso, sí. Uh, sí. Eh, y no sí. bueno, también hemos incluido una, una serie de, uh, de vídeos uh, VR, como video performance, nosotros hicimos The Big Other, eh, donde eh, cuando pones auriculares, eh, ve, te ves en espacio y, y un carácter eh, negro con, con una mas, mascarilla o máscara eh, que, que va como poco a poco tapando la vista. Eh, eh, esta obra habla, eh, habla sobre esto que... que que nosotros solemos pensar que, que todos eh, toda to, época info, de información nos abre nuevas y nuevas eh, vistas podemos ver eh, los paisajes adelante mejor mejor y más detallado eh, pero en realidad quizás estamos más tapando nuestra nuestra vista. ¿no? El, uh, y, y ten, tenemos como más vista dirigida um, y, uh, y, y este obra va más, más o menos sobre, sobre esto, perdiendo perdiendo uh, la vista. Y bueno, a uh, Postcards of Landscape from Lanzarote, que lo hicimos el... A noviembre pasado, eh, de hecho es la inspiración uh, para la obra que hemos hecho para el festival que se llama Phantom Landscapes of um, Buenos Aires, pero volviendo a la de Lanzarote, um, teníamos idea de, de trabajar, bueno nos invitó a un festival de, de fotografía de Lanzarote que quería trabajar uh, la inteligencia artificial eh, combinar con fotografía y propusimos hacer un, una pieza de vídeo que acabaron siendo tu, dos piezas de vídeo porque tuvimos la idea de, bueno, Lanzarote es una isla de, de las Canarias, en, en España, bueno, que está eh, muy más cerca de África que de España eh, pero básicamente son islas volcánicas esto es muy interesante, porque de hecho en los, en los paisajes se ve muy bien que, que es un es un paisaje muy curioso eh, pero también es una isla son islas muy turísticas y entonces eh, queríamos ah, bueno dentro además de casi el contexto de la pandemia te das cuenta de, de bueno de lo acostumbrados que hemos estado de viajar y de, y de, de hacer vacaciones que es algo como inventar algo que, que nos hemos ah, otorgado que, hay que hacer eh, y entonces decidimos hacer la visión del turista y la, vis la visión como del paisaje natural entonces cogimos y uh, generamos estos dos eh, paisajes por separado eh, y generamos invit invitamos a, a dos artistas sonoros uno local que nos ayudó con la pieza del paisaje natural sin intervención humana y, y eh, un amigo, un artista sonoro de Estonio, Misu, eh, bueno, el el, el, Misutron. el Misutron y el uh, Ariel no uh, Ariel Roth. Sí, Ariel Roth, eh, el artista local, eh, pues bueno, eh, uno hizo el de turista pues, podía ser un turista, y, y el, el artista local hizo eh, pues la visión de, de, de lanzarote sí. sin tocar. Bueno, el, el proyecto también habla, habla sobre turismo crítico. Por eso viene también el nombre post uh, postcard landscape que paisajes de postales que um, muchos lugares turísticos tienen um, crisis de identidad porque sus uh, sus vistas uh, son son robados por uh, uh, rep representaciones turísticas porque casi nosotros vemos estos imágenes de, de los postales y como turistas vamos a estos lugares para reproducir estas imágenes de, de postales bueno eh, pero de hecho pero vamos, a, vamos a ir quizá a las postales a tus puestos tus sí, sí. Bueno, eh, bueno esta es la la, la, la, bueno, la mirada de, de, del turista no y eh, incluso esto de la, lo que decía Bárbara, ¿no? De el, el, el turista haciendo la foto y que se ve el mismo, ¿no? Eh, digamos. Sí, sí. Es, uh, haciendo la foto o reproduciendo la foto. Es, uh, es Muchas veces queremos ir uh, a estos lugares uh, uh, tan icónicos uh, para que realmente reproducir uh, en, como la foto. Um, y, y si vamos un poco a cómo lo hicimos, pues bueno, um, estuvimos recopilando uh, fotografías con licencia libre en, en Flickr y separándolas en dos conjuntos. Uno que había uh, imágenes donde no había ni humanos ni intervención humana en el paisaje y otros que eran um, la visión del turista, era en la, la, las imágenes con intervención humana, con turistas, con personas en la isla. Y entonces vamos a los vídeos. Espero que sí. Bueno, voy a poner solo un... Pero no hay sonido este era el, el, el vídeo de, de los pasajes a uh, sin, sin turistas y uh, además el artista local eh, en, en el, el, el artista local uh, puso in, sonidos también de, de un problema que es muy muy grande en, en Lanzarote que son las, las pateras y los uh, bueno las personas africanas que quieren saltar a Europa eh, bueno, él que, tenía muy socio político approach, que, que era como guay, porque también se encajaba muy bien con idea no, nuestro, eh, que bueno, eh, nosotros que vienen de fuera venimos con idea de, de, de dónde podemos reproducir el bonito y, y en realidad abajo de lo bonito hay, hay muchos, muchos problemas que, que están ahí boiling, ¿no? Eh, que, que ni, ni queremos eh, verlos. Y ahora pongo un fragmento de la visión del turista. Básicamente, para explicar un poco, eh, en, en Lanzarote, el aeropuerto, es como muy, eh, es un, está en muy buena posición para también los flash spotters hagan fotos de, de los aviones cuando aterran, entonces hay muchísimas fotos muy interesantes de aviones. Entonces hay también un mix entre turistas, aviones muy bien fotografiados eh, y, y playa, evidentemente, porque la, los turistas en... en en Lanzarote van a, a, a la playa al sol, eh, entonces es como muy ecléctico también esa, esa visión. Eh, bueno, okay. estoy ya. Yeah. Y, y por último, um, bueno, la, las obras que hemos explicado, el, los vídeos snippets, que es solo una parte de la obra de, de Lanzarote, están en nuestra web, pues así lo podéis ver mucho mejor. Y aún mejor, eh, en el festival podéis ver la obra completa de Phantom Landscape of. Buenos Aires, que hacemos la premiere eh, dentro del festival y, eh, bueno, es una colaboración con la artista Sonora Cecilia Castro no. y, nosotros. Eh, y, el, y y os invitamos a, a que la, la disfrutéis. Eh, está inspirada en, en el Buenos Aires vacío de la pandemia, eh, entonces eh, cogimos fotos libres de Flickr que estaban eh, sin gente en la ciudad eh, y ah, lo hemos entrenado con, con inteligencia artificial y hemos generado estos, estos vídeos. Um, son unos, um, eh, bueno, podemos enseñar un, un, una, un pequeño fragmento. Sí. Totalmente y... hipnótico, imposible dejar de verlo. hablando. Eh, eh, eh, eh, eh, vamos a parar ya la, la presentación y podemos conversar con Cristian, que seguro que nos va. Ah, okay. no, no, recién mencionaba que era eh, totalmente hipnótico eh, ver el video que, había, que generaron. Es como muy relajante y al mismo tiempo muy intrigante en lo que se ve y lo que se escucha. Sí, eh, yo creo que es como un viaje amalgama entre los eh, edificios de Buenos Aires, todos combinados, todos recombinados, todos aparecen, desaparecen. Eh, y es como un poco esta, esto que nos ha pasado, yo creo, dentro de la pandemia, ¿no? de, que, de que todo se nos echaba encima, no sabíamos qué hacer, bueno, la ciudad estaba como muy, muy inusual, no digo solo Buenos Aires, sino creo que todas las ciudades... Eh? Eh, y creo que está muy interesante colaborar con Cecilia, eh, estamos muy contentos con, con esta colaboración eh, ella se ve que había hecho también uh, um, grabaciones durante la pandemia y ha usado uh, algunas de ellas en, en, en la producción de la obra eh, y creo que también era muy interesante porque nosotros no hemos estado durante la pandemia en, en, en Buenos Aires y, y está muy bien que un artista local también dé parte de su input creativo dentro y que ella sí que ha estado en Buenos Aires y, y sí, no sé, os invitamos a todo el mundo a que la, la, la, la, la miráis como una experiencia, eh, creo que interesante. Sí, sí, sí, sin, sin duda. Eh, nos quedan ya últimos momentos de, de esta charla, pero era muy interesante conocer. Eh, yo recuerdo en la época en la que nos conocimos, que le erré a la fecha porque no fue por 2015. Creo que nos empezamos a conocer por 2008, 2009. En esa época sí. ustedes habían tenido muchas residencias. Y eso es algo que nos llamaba mucho la atención de cómo habían ustedes incorporado eh, esas experiencias de trabajar, de generar trabajos en torno a, a estas instancias temporales, temporarias, eh, con públicos, con personas, con ciudades diferentes. Y cómo para nosotros sigue siendo muy claro desde nuestro punto de vista, cómo eso ha enriquecido su trabajo hoy. En donde esa mirada muy concreta del espacio alrededor de su zonas de trabajo y sus espacios que, que circulan, se ve se ve esa mirada como mucho más profunda del de, de entorno que tal vez personas que, no sé, al menos eh, eso salta muy a la vista de, de cómo se enriquece su lectura y su, su atención sobre el contexto. Eh, sí, por favor, las son... investigaciones eh, uh, siguen saliendo. Los wifis, los trabajamos en una residencia uh, en, en Seúl donde estuvimos investigando en esa residencia todos los tipos de cosas que podíamos hacer con wifi y, y fue en esa época que, que, que, que leímos ese artículo que decíamos de Argentina, que mencionaba Argentina y, y sí, la verdad que los paisajes y las ciudades en sí ha sido como un tema donde hemos ido trabajando nuestras obras. Gracias por cómo has explicado que creo que ha sido muy interesante. No, no, bueno, bueno, eh, me toca ahora dar el cierre para la siguiente actividad, pero Mar, eh... Bárbara, gracias por haber confiado. Eh, y gracias a Cecilia también eh, por estar confiando y que hayan generado esta obra que pueden ver de, a partir de, de hoy. Ya está lista la sección de exhibición para que puedan ver esta obra. Y gracias, Mar, de vuelta, y Bárbara, por haber eh, no solo acompañado desde el inicio de Plast Code, sino siempre generando eh, vínculos, presentándonos personas que se van sumando a esta comunidad que, que intentamos que, que vinculen. Un poco lo que intentamos hacer, hacer es como articular Artistas locales, con artistas que venimos conociendo en Plus Code, así que gracias también por, por eso y acompañarnos. Gracias por gracias. inventar. Así que bueno, continuamos con la siguiente actividad, ya no se desprende la pantalla. Muchas gracias.